En este vídeo vamos a ver eh, cinco demostraciones distintas de una propiedad que ya considerábamos en el vídeo anterior pero simplemente lo vamos a ver su contenido proposicional sin nada que ver con las desigualdades de números reales y es que hay dos formas equivalentes de expresar propiedades que tienen dos hipótesis. Una es que la conjunción de la hipótesis implica la conclusión y la otra es que la primera hipótesis implica que la segunda hipótesis implica la conclusión. Y estas dos son equivalentes. Bien, pues vamos a ver cómo se puede demostrar. Como siempre vamos a empezar con... Demostración es muy detallada y después la iremos haciendo cada vez más compacta para acabar finalmente con las automáticas. Y para poder usar las automáticas, por lo que empezamos importando la librería de las tácticas. Y a continuación declaramos PQR como variable sobre proposición. Bien, la primera demostración va a una demostración aplicativa. Vamos a analizar... ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Siempre nos fijamos en la conclusión del objetivo, es una equivalencia, por tanto tenemos que aplicar la regla de introducción del bicondicional, que en definitiva es que la parte izquierda implica la derecha y que la parte derecha implica la izquierda, por doble implicación. Y la táctica en Lean para aplicar dicha regla es, como siempre, Split, lo mismo sirve para dividir conjunciones que para dividir equivalencias. Entre realidad las equivalencias son conjunciones. Bueno, entonces nos ha generado los dos objetivos. Que el izquierdo implica el derecho. Mira que los la flecha asocian de derecha a izquierda. Por eso por aquí no ha puesto los paréntesis. Estos paréntesis que nosotros los habíamos puesto aquí. Bueno, pues los ha eliminado. Se da por sobreentendida. Están aquí presentes. Y la otra, que la derecha implica al la de la izquierda. Tenemos dos objetivos. Bueno, nos fijamos en el primero. Y por eso los dos objetivos es lo de ya Lo de escribir la llave. Entre las primeras estará la demostración del primer objetivo. Y aquí la del segundo. Vamos al primer objetivo. El primer objetivo es una implicación. Pero... Fijarse que este es el símbolo fundamental, es una implicación, pero lo que quedaría vuelve a ser una implicación y lo que quedaría vuelve a ser una implicación. Por tanto, lo que hacemos es, vamos a aplicar tres veces la regla de introducción de la implicación, pero lo hacemos de golpe. El primero va a coger la primera parte, lo que vamos a llamar h, el segundo va a coger P, es lo que vamos a llamar HP, y el tercero va a coger la tercera, la Q, y es lo que llamamos HQ. Ya vemos que en lugar del objetivo, aquí, en lugar del objetivo, bueno, pues el objetivo, la conclusión, se va a reducir a R y estos tres los va a introducir como hipótesis con los nombres que le hemos dicho. Efectivamente, aquí tenemos las tres hipótesis y el objetivo R. Y ahora para obtener R nos fijamos en H. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que tenemos es que H es de este tipo. Pues lo que tenemos es que construir una implicación de P y Q, pero esa la construimos porque ya tenemos una prueba de P, que es HP, y una prueba de Q, que es HQ. Bueno, entonces usando exactamente eso... Eh, H aplicado a esta conjunción, es lo que ponemos aquí, exactamente H, el objetivo es exactamente H, aplicado a esta conjunción. Con eso ya queda resuelto y nos queda el segundo objetivo. En el segundo objetivo también es una implicación, pero vamos a observar. Primero tenemos una implicación, esto es lo que voy a llamar H. La segunda hipótesis, esto de aquí es una conjunción. Entonces, en lugar de darle un nombre y después tenerla que descomponer, lo vamos a hacer directamente con la introducción recursiva. Y voy a usar el patrón. Entonces, usando el patrón, esto es una conjunción, a la PLV llama HP, como habitualmente, y a la QHQ. Y me quedará con una conclusión R. Es decir, voy a usar... R intro, que es la introducción la primera hipótesis H y la segunda la va a partir la primera parte HP y la segunda HQ mira, la primera era H la segunda HP, HQ y ahora tengo que demostrar R otra vez, me fijo en la conclusión la conclusión es el final de R, entonces ¿qué es que hace? pues aplica R Primero a HP y después a HQ. Eso es como en Haske y todo lo demás. Y si yo este término, que es de este tipo, de que del tipo P implica Q implica R, se lo aplico primero a P y después a Q. Si se lo aplico solo a P, me va a dar Q implica R. Y si se lo aplico después a Q, bueno, pues me da en definitiva R, que es mi objetivo. Con eso ya lo he demostrado y tenemos las dos demostraciones. Bien, primera demostración aplicativa. Bueno, ¿se puede simplificar? Pues sí. ¿Cómo? Usando una demostración con lambda término. Vamos a ver. Esto de introducir y exacto, o de introducir y exacto, eso lo hemos visto ya muchas veces. Lo que me falta es dividir el bicondicional. Esto es la primera vez que lo vamos a utilizar. Hay una regla, que es la regla de introducción del bicondicional, que lo que afirma es, que si tengo que A implica B a ver, pues, si tengo que A implica B y por otro lado que B implica A entonces de estas dos se tiene que A y B son equivalentes luego lo que necesito es en este caso es una demostración de la primera y una demostración de la segunda pero una demostración de la primera la tenía aquí eh, cojo lambda P HP HQ todo esto, esta parte de aquí, es lo que pongo aquí. Y con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Pues aplicar h a la conjunción de hp y hq. Bueno, pues ya tengo la primera y la segunda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí lo que cojo como argumento es p y las componentes hp y hq. Esto es lo que estoy componiendo. ¿Y con eso que tengo que hacer? Pues exactamente a H le aplico primer argumento HP y segundo argumento h Bueno, y con eso ya tenemos la demostración. ¿Veis que esta era de cinco líneas? Bueno, pues aquí la tengo en dos líneas. ¿Se puede hacer todavía más corta? Vamos. Este hecho, o esta propiedad, es tan frecuente que... Es prácticamente seguro que ya está en la librería. En la librería... Bueno, lo que no es tan fácil es saber con qué nombre. Bien, pues... Para eso, lo que hacemos es decirle... Usamos la táctica de buscar en la librería. Se pone a buscar y me dice, usa exactamente esta. El AND INP. Es decir... Una conjunción y después una implicación. Bueno, pues la cojo y efectivamente con eso tengo la demostración. ¿Por qué? Porque el ANDIN es un lema que me afirma que si A y B implica C es equivalente a decir que A implica que B implica C. Bueno, exactamente la propiedad que tenemos. Bien, ya hemos visto. Aplicativa funcional con un lema del sistema y también las automáticas. Bien, y para las automáticas también le pedimos ayuda. decimos, dame alguna explicación de cómo demostrar el problema. Y me dice, bueno, me voy a fijar en esto. La tercera es por simplificación. Por simplificación que bueno, pues tiene su base de conocimiento y su mecanismo de aplicar la regla de simplificación es esa base de conocimiento. Y con eso sale. Y el último, bueno, pues la automática, que como siempre era de esperar, pues esa también sale. Y con esto tenemos las cinco demostraciones. Y como siempre, recuerdo que este teorema está dentro del de repositorio de Ginhardt de demostración asistida por ordenador con Lean, concretamente está en este momento en el apartado 3510 en donde hay un enlace al código si veis ahí está el código o los comentarios en fin comentarios de cuando van apareciendo las reglas también un comentario a la sesión que si lo pulsáis lo he hecho aquí se abre el eje, eh, la sesión el Lean web y se puede seguir la prueba bueno, se puede navegar en la prueba y modificar lo que queráis bien, y también por último también está en formato de libro que se va escribiendo conforme se van añadiendo nuevos ejercicios aquí está la última versión del libro la versión que se hace poco, el de hoy mismo, y por donde vamos es exactamente por el apartado 3510, que como siempre aquí tenéis el código comentado, en fin, tenéis el libro, no tenéis que ir uno a uno, y los enlaces al código, a la sección de Lean y a la sesión del vídeo, que le añadiré cuando termine la grabación. Y con eso termina y ya pronto estará disponible.